Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por su presencia. Mi nombre es Juan Francisco Nazario Vargas y hoy seré el presentador en este taller, bueno, en este webinar titulado Uso del Nearpod: Aprendizaje Colaborativo de la Matemática. Bueno, este, este webinar va a estar a cargo de en este caso, de dos presentadoras. La primera es Milagros Carrillo Yalán, ella es de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, es docente investigadora en la línea de formación inicial docente, emociones de matemática, modelación matemática, tecnología educativa y didáctica en la matemática. Es magíster en enseñanza de la matemática y jefa del departamento de ingeniería en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y por otro lado, tenemos a alguien de la casa, ella es Juliana Villarreal Montenegro, ella es doctora en ciencias de la educación, estudios en doctorado de matemática pura, magíster en matemática pura, licenciada en matemática pura, Laureate Certificate in Working Adult Education, Laureate Certificate in Teaching and Learning in Higher Education, certificado Laureate en Educación Online Híbrida y Blended. Es profesora a tiempo completo, del área de ciencias del UPC y docente de matemática de negocios y economía ahora sí sin más podemos dar inicio a este webinar recuerden que si desean compartir el contenido de la FIE en sus redes sociales deben usar el hashtag fieupc 2022 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Linkedin y Youtube como Innovación Educativa UPC y en Twitter como arroba innova educa .pe. Damos inicio al webinar. bienvenido Bienvenida a Milagros, bienvenida Juliana. Gracias. Bien, buenos días con todos. Gracias a Juan, ya me ha presentado. Mi nombre es Milagros Carrillo. Y junto con Juliana Villarreal, vamos a compartir en este espacio creado por la Universidad de Ciencias Aplicadas presenta nuestra experiencia con respecto al uso de la plataforma de Univapad en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. El siguiente, Juliana, por favor. Ah, ¿no me escucha? Sí, milagros, quizás de repente crees que pueda subir un poco el volumen de tu micrófono sí, ¿acá se escucha mejor? se escucha sí. un poco mejor pero si puedes subirlo un poquito más sería excelente muy bajo dice. ¿ahora? ¿ahora se escucha mejor? ah, perfecto ahora sí, se escucha sí. mejor Listo, Exacto. muchas gracias. gracias. Bueno, nosotros estamos aquí porque queremos eh, compartir con ustedes nuestra experiencia en el uso del NIRPAP para poder resolver problemas matemáticos y poder eh, mejorar experiencias en el aprendizaje colaborativo. Siguiente, Lilena. Bien, sabemos eh, todos que la tecnología ha cambiado en el entorno educativo a nivel nacional y a nivel mundial. Nos hemos visto en la necesidad de innovar y crear entornos de enseñanza y aprendizaje basados en tecnología y el uso de dispositivos móviles. Es nuestro reto promover el aprendizaje colaborativo y participativo y por ello hemos empleado la plataforma NIRPAC, a través de dispositivos móviles, como tabletas, computadoras portátiles, con la finalidad de motivar la participación en clase, mejorar la experiencia de aprendizaje colaborativo y con ello obtener mejores resultados en la resolución de problemas matemáticos. Bajo este contexto, el objetivo principal de, de este evento es poder compartir con ustedes eh, parte de nuestra investigación que hemos trabajado juntas y poder determinar la influencia de la herramienta Nearpath en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos utilizado una metodología de tipo cuantitativa de nivel explicativo. Hemos usado el Tie to clean que es parte de Nearpath, en base a una situación planteada en un contexto real arrojando como resultado una mejora en el aprendizaje de, del tema, en este caso función lineal y función cuadrática. Hemos obtenido una mayor participación en pares de nuestros estudiantes y a la vez hemos logrado que esta herramienta pueda generar experiencias significativas de manera también individual. Siguiente. Ok. Eh, nosotros te, eh, presentamos una hipótesis que era eh, si el uso de la aplicación del MIARPAD eh, podía ayudarnos como una estrategia metodológica para poder resolver problemas matemáticos. Y cómo esto podría impactar positivamente en el aprendizaje de los estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. La población estuvo conformada por estudiantes que por primera vez se matriculaban a estos cursos introductorios de matemática. Las edades que oscilan los estudiantes es aproximadamente entre 16 y 19 años de edad. Eh, nosotros construimos un instrumento eh, que fueron ordenados en ocho ítems bajo el pensamiento de la taxonomía de Bloom. Este instrumento lo vamos a compartir, lo voy a compartir, Juliana. Este instrumento fue un instrumento que lo creamos en Word, nos sirvió como el pretest y luego eh, lo utilizamos como un post-it. Eh, la situación eh, estuvo eh, redactada bajo la reactivación económica en Lima, Perú, después de este problema del COVID-19 y eh, nosotros creamos ítems bajo las dimensiones de eh, los pasos de la modelación matemática de Bienvengur. Entonces, nuestros, nuestras dimensiones fueron creados bajo estos pasos de modelación matemática y siguiendo la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, nuestro primer indicador fue eh, que ellos puedan señalar elementos que forman parte de esta situación problemática, que ya le habíamos dado, que era una situación problemática creada por nosotros. Ellos tenían que responder a estos ítems, pero no tenían que responderlo bajo este formato Word, sino que ellos tenían que responderlo utilizando esta plataforma que era el NearFact. Por lo tanto, la evaluación, entre comillas, que a veces suele ser eh, un motivo eh, para algunos estudiantes de estrés, un alto nivel de estrés, eh, algunos estudiantes también eh, tienen mucho temor y por esos temores, esa ansiedad, y no poder controlar sus emociones, muchos de ellos, a pesar de saber el tema, eh, no responden correctamente. Entonces, eso nos ayudó a nosotros a poder plasmar estos criterios de evaluación va utilizando una herramienta tecnológica eh, muy divertida, de juego, de tal manera que ellos no, no lo vean la evaluación como un castigo, como, como ellos lo suelen llamar, sino sea parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada ítem que está formulado aquí responde a los indicadores eh, y respetan las competencias eh, del pensamiento de la taxonomía de bien, ¿no? desde un primer nivel utilizando la exposición del tema que es un paso de la modelación matemática, luego vendría este segundo nivel que sería elegir, que también tiene que ver con la delimitación del problema, una formulación del problema que es un paso tres de, la, de los pasos de Bienvengut, que tiene que ver con plantear hipótesis eh, como respuesta, formular problemas en cuestión que está en relación con la taxonomía de Bloom y luego eh, las demás dimensiones eh, ¿no? por autoría eh, no, no los podemos este, mostrar <risa> este, continuamente. ¿no? Bueno, eh, en base a eso se, se construyó la plataforma, eh, con, este, Juliana, ¿podrías compartir por favor? Ajá. Se construyó la plataforma este, utilizando la herramienta del, del Time to Clean. Y bueno, y en base a eso eh, continuamos, ¿no? Se creó, se generó todo un conjunto de preguntas que Juliana seguramente les va, les va a explicar. Te doy el pase, Juliana. Gracias, Milagros. Eh, sí, efectivamente, eh, hemos trabajado eh, las dos eh, sobre, este, sobre este instrumento y utilizando eh, la taxonomía de Bloom, porque ambos trabajamos eh, nuestro, nuestro sistema educativo, ¿no? tanto para ella de, de la Ruiz como para mí de la UPC, está basada justamente en la taxonomía de Bloom ¿no? y como mencionó bien Milagros, lo que queremos es desarrollar eh, esas competencias ¿no? de interpretación representación, cálculo análisis, argumentación, comunicación, que, que son base de, de todos los indicadores que menciona la taxonomía de Bloom. Eh, las componentes de las preguntas que trabajamos en el NIARPOR con el TIE2CLIN eh, vienen a ser estas, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de pregunta tenemos aquí eh, que podemos escribir expresiones matemáticas, eso es, eso es lo bueno. No, a veces en otras plataformas no nos permiten escribir expresiones matemáticas. Podemos eh, dar como respuesta texto o podemos colocar como respuesta imágenes. ¿no? Entonces, si de repente la expresión matemática es mucho más compleja, ¿no? podemos eh, poner una imagen como respuesta de esa expresión matemática ¿no? desde ese punto de vista. Ahora, si el contenido de tu pregunta necesita alguna referencia, también lo podemos colocar la pregunta como una referencia de imagen, que es justamente lo que hemos hecho nosotras al momento de, de plantear las preguntas en el juego. Otra importancia de esto es que podemos nosotros dar el tiempo de duración de cada pregunta. ¿no? Entonces, el alumno... Eh, cuando le aparece la pregunta, ahora de aquí vamos a hacer la dinámica, eh, tiene un tiempo para poder responder la pregunta. Entonces acá nosotros le podemos dar 30 segundos, 45 minutos, eh, perdón, 45 segundos, un minuto, dos minutos, tres minutos. El máximo es hasta tres minutos por pregunta. ¿no? Eh, podemos duplicar o podemos eliminar la pregunta. ¿no? Al final, al final... Eh, nos quedó, hicimos un, un backup de ocho preguntas ¿no? que en, en una vista eh, comprimida sería esta de aquí. ¿no? Y en la vista del estudiante, que de aquí le voy a mostrar, ¿no? ellos lo que tienen que hacer es ingresar a un enlace, o sea, no tienen que descargarse ningún aplicativo. No, simplemente yo les puedo compartir el enlace o les puedo decir eh, que, se, que vayan a una determinada página y coloquen un código ¿no? de manera que puedan ingresar, escogen su avatar y en la vista docente puedes ver la lista de estudiantes que están ahí conectados. Entonces vamos a hacer eh, la dinámica. Vamos a hacer aquí la dinámica. Este es eh, mi NARPOR, ¿no? eh, asociado a una cuenta de Gmail. ¿no? Y acá está la, la producción que hemos hecho. ¿no? Eh, la prueba que hemos, que hemos aplicado ambas, ambas docentes, cada una en su respectivo curso, en su respectiva universidad. Entonces, ¿puedo, puedo yo expresar? esta dinámica hacerlo al ritmo del estudiante que sería eh, haciendo una generando una fecha como lo he hecho aquí no genero que esté abierta desde tal día a tal día hasta tal hora no o lo puedo hacer en vivo como lo voy a hacer ahorita para poder visualizar no entonces eh, bueno, está ahí cargando un ratito. Ahí está. Les puedo compartir el enlace o el alumno se puede loguear desde, desde esta página. ¿no? Yo las voy a compartir en enlace por el chat. Un momentito. Aquí está el chat. Y aquí les comparto el enlace por el chat. ¿no? Otra forma es si de repente lo quieren hacer desde el celular algunos y no desde su computadora pueden copiar el enlace entrar a join.nearport.com lo voy a hacer yo como si fuera una estudiante en una ventana incógnito lo voy a poner por acá suponiendo que estoy en el celular lo voy a poner así tipo celular y escribo no join.nearport.com y me va a llevar a la siguiente al siguiente entorno que me va a pedir un código, que es justamente este código de acá. Entonces voy a copiar el código o lo redacto tal cual, ¿no? y a YAVK8 y M1. Entonces todos pueden hacer ese procedimiento, ¿no? El, pueden utilizar el enlace del chat o escribir en su dispositivo join.nyarpor.com y colocar su código. Y les va a pedir su nombre. Entonces colocan su nombre y su apellido. Esas son las indicaciones que también se le tiene que dar al estudiante. Y yo voy a ponerlo de esta forma. ¿No? Entonces, eh, y me uno. ¿No? Entonces me va a decir, bienvenido. ¿No? Espera a que tu profesor comience la lección. ¿No? Entonces, eh, como docente... Yo voy, voy a estar observando aquí, ¿no? entonces voy a poner de este lado. ¿no? Como alumno, estoy esperando que el profesor me dé el pase Entonces, como docente, voy acá observando quiénes son los que están, mis estudiantes que están conectados. ¿no? Entonces, eh, ya tengo aquí, ¿no? eh, cuando tenga todos mis estudiantes, ¿no? de repente, si son 20 estudiantes, tengo que tener aquí la lista de 20 ¿No? Entonces va apareciendo ahí. Y automáticamente en la vista de estudiante, voy a poner por acá, va apareciendo lo que el profesor va mostrando en su pantalla. ¿no? Entonces, ah, ya, bueno, vamos a trabajar una situación que habla sobre la reactivación económica. ¿no? Entonces sigo pasando, le leo el contexto. Y al estudiante, acá estoy, está en mi vista de estudiante, le va apareciendo también el contexto. El contexto bueno es una información general ¿no? de, de la situación problemática, la historia de, de Paloma, etc. Y acá viene ya la parte importante, esta es la parte, la información ¿no? matemática del problema, de la situación problemática que, se le estamos, que le estamos dando, donde cada alumno tiene que interpretar cada ítem ¿no? conforme a, a lo que se le va pidiendo en la pregunta ¿No? entonces igual esto le va apareciendo al estudiante ¿no? y aquí ya empieza el juego ¿no? entonces en la vista del estudiante pues le aparece que va a empezar el time to clean pero todavía no le estoy dando pase entonces como profesor me permite elegir el escenario ¿no? el escenario de mi juego Puede ser el Himalaya, el beach o carnaval. Entonces en la playa, en la montaña o en un carnaval. En este caso voy a elegir el de carnaval. Le puedo colocar aquí sonido, eh, el sonido del juego para el estudiante o lo puedo desactivar. Pues bueno, siempre el sonido es un poco más eh, motivador para el estudiante. ¿no? Entonces puedo poner que, que el jugador ponga pausa la pregunta. ¿no? Poder poner pausa la pregunta de repente para hacer una discusión. ¿no? Si es que se lo están haciendo de manera grupal o en parejas. ¿no? Eh, o lo desactivo porque voy a hacer de repente al final de la clase una retroalimentación. Entonces luego de ya haber elegido estas componentes pongo continuar. Y al estudiante le va a salir esto. Entonces yo como estudiante me dice elige tu avatar. ¿No? Entonces, voy eligiendo el avatar que quiero, ¿no? y luego me uno, donde dice Join Game. ¿no? Donde dice Join Game. Muy bien, entonces ya me uní, y esta es mi vista, la vista mía como estudiante, el del panel de acá que estoy moviendo, es mi vista de estudiante y ahí aparezco yo y puedo ver a los otros integrantes <ríe> casi todos te eligieron la misma cara pero ya no entonces y aquí como vista de docente puedo ver en la parte de abajo cuántos están conectados no entonces ya tengo a todos mis estudiantes conectados no y puedo iniciar el juego entonces vamos acá no ahí veo todos los estudiantes inicio el juego y en mi, vista, en mi vista de estudiante aparece la pregunta. A ti te voy a, porque el volumen está que me aturde <ríe> a poder hablar. Entonces acá aparece el tiempo. Como se dan cuenta, el tiempo va disminuyendo. ¿no? Tenían 45 segundos. Así que eh, si quiere ver el problema, los ítems, acá lo puede visualizar. ¿no? los ítems del problema, y bueno, marca la pregunta que crea es la correcta. Entonces yo voy a marcar cualquiera. ¿no? Entonces, hasta que termine el tiempo, pasa la siguiente pregunta, o si es que todos han contestado, terminaron de contestar, automáticamente pasa la otra pregunta. ¿no? Entonces, esta será la pregunta correcta, y como vista de docente, va apareciendo aquí las alternativas. ¿no? Entonces tengo mi visa estudiante, mi vista docente. ¿no? Y mi vista docente va apareciendo quiénes son los que van respondiendo. ¿no? Entonces el alumno no puede pasar a la otra pregunta hasta que se termine el tiempo o hasta que todos hayan terminado de responder la pregunta. ¿no? Y nosotros vamos visualizando aquí e incluso va saliendo una tabla de, de estadística, ¿no? Pero luego ya vamos a ver un reporte al final. Bueno, entonces nos quedan 10 segundos. Si todos responden, automáticamente pasa a la siguiente pregunta o cuando se acabe el tiempo, pasa a la siguiente pregunta. Entonces, como estas, las primeras preguntas son más que todo preguntas conceptuales, es que... es que le hemos dado poco tiempo, ¿no? 40 segundos, ¿no? Por ejemplo, acá le hemos dado más segundos. 300 segundos le habíamos dado, ¿no? Que es el, el máximo tiempo que puede obtener. ¿No? Entonces, contesto mi pregunta. Todavía no sé si es correcta o incorrecta hasta que se acabe el tiempo o hasta que todos hayan respondido la pregunta. ¿No? Entonces, eh, bueno, si todos responden, automáticamente pasamos a la otra y nos cerramos un poquito de tiempo para ver el final. No importa que se equivoquen, es una prueba nada más. A ver si todos responden para poder pasar a la siguiente pregunta. Como docente, yo no puedo pasar a la siguiente pregunta hasta que termine el tiempo. ¿No? Simplemente puedo visualizar aquí cuántas han respondido correcta, cuántas incorrecta o quienes no han respondido nada. ¿No? Entonces eso es lo que puedo ir visualizando de la actividad. Entonces, si todos marcan cualquier alternativa, por favor, para que salga y no esperar que terminen los 200 segundos. Claro, es que lo que pasa es que hay, si sí tiene que hacer una, un poco más de de interpretación, cálculo, ¿no? Para poder, para poder responder. Entonces, va más o menos al ritmo del estudiante, ¿no? Entonces, todavía nos quedan 200 segundos. Entonces, si todos responden, automáticamente pasa a la siguiente pregunta. A ver si me ayudan en eso. Todos respondan. Marquen cualquier alternativa. Listo. Entonces, automáticamente se acabó el tiempo. Pasa a la siguiente pregunta. No, entonces ahí igual no a esta pregunta también se le ha dado más, más segundos justamente porque tienen que ahí hacer eh, algunas operaciones no conforme a la información que se le está dando. No, el tiempo se, se puede disminuir. Entonces, si sales de la, de la aplicación, va a aparecer aquí como que abandonó el juego. Entonces, tenemos que esperar que, que se acabe todos los segundos. Ahí está. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, cuando ya todos responden automáticamente, esos 200 segundos que todavía nos faltaba, eh, pasa de manera automática a la siguiente pregunta, ¿no? No, yo estoy marcando así al azar. No, acá, acá tiene que hacer un, un análisis aquí, ¿no? eh, comparar, ¿no? tomar decisiones de acuerdo a la información que se le da. ¿No? Y como docente podemos ir observando. ¿no? Y esta es la pantalla compartida. ¿no? Esto es lo que vería el docente. Esto es lo único que ve el docente. ¿no? El estudiante puede ver lo que está presentando el docente y lo que tiene en su pantalla. ¿no? Si es que este lo está haciendo en una tableta o lo está haciendo en el celular. ¿no? Y automáticamente todos respondieron. No es necesario que termine el tiempo. Si todos responden, automáticamente pasa a la siguiente pregunta. ¿No? entonces ya estamos en la pregunta 6 voy a marcar cualquiera no la idea es para ver cuál, cómo llega el, al informe final por eso necesito que respondan cualquier alternativa no es necesario que, que respondan ¿no? correctamente ahí está muy bien ¿no? entonces ni bien todos responden pasan a la siguiente pregunta y así hasta llegar a a la octava pregunta, no, oh, ahí está, y nuestra última pregunta. ¿No? En nuestra última pregunta es una pregunta de análisis ¿no? donde les, dan, eh, les ponen cierta restricción ¿no? al contexto y el alumno tiene que darse cuenta justamente de eso ¿no? Ah, me han puesto una restricción entonces vamos a ver si, si con los cálculos que yo he hecho eh, bajo esta restricción logro o no logro el objetivo ¿no? que, que pretende Paloma con su negocio ¿no? entonces eh, se va adaptando eh, como bien mencionó Milagro, nuestro instrumento fue eh, corregido por, por juicio de expertos. Eh, dimos una, una aplicación eh, previa ¿no? para, para hacer un análisis estadístico y ver si las preguntas serán coherentes, ¿no? acordes a, a, a lo que se está, al objetivo del, del, del tema ¿no? y acorde a los conocimientos también previos de los estudiantes. ¿No? Y con esto hemos terminado las ocho preguntas. ¿no? Entonces, en la vista de estudiante les va a salir esto. ¿no? Les va a salir así. ¿no? En la vista de estudiante les va a salir los tres primeros puestos. ¿no? Y en la vista docente también les va a salir aquí eh, el orden, no, de, el ranking según el puntaje obtenido. ¿no? Entonces, eh, vista de estudiante salen los tres primeros. Vista de docente sale el ranking de los estudiantes. Entonces, Luego de eso, el docente obviamente, vamos a salir de aquí, eh, quiere ver el informe y hacer un feedback. Entonces se va donde dice informe. ¿no? Entonces se va donde dice informe y aparece aquí la prueba que acabamos de hacer. Entonces la que acabamos de hacer ahorita a las 11:46 y 46, eh, lo abrimos y nos aparece primero un resumen, ¿no? Entonces aquí vemos eh, cuál es el, por, el porcentaje de participación, ¿no? Y el, el porcentaje obtenido al momento de, de escalar, ¿no? O hacer el, la, la actividad. Y vamos a ver el informe por actividad, ¿no? Porque este simplemente es el resumen. Entonces veamos el informe por actividad. Y acá vemos, ¿no? Eh, cuántas preguntas. Eh, respondió correcta cada estudiante, ¿no? De las ocho, ¿no? Ahí está, la, la, la alumna eh, Milagros fue la mejor, <ríe> Entonces nos da acá el porcentaje de puntaje y los puntos obtenidos, ¿no? Como juego. Y luego podemos analizar por preguntas, ¿no? Entonces por ejemplo en la primera pregunta solo el 20% respondieron bien, ¿quiénes fueron? Ah, solamente una alumna respondió bien, las demás respondieron incorrectamente, ¿no? Ah, entonces eh, nos da pues, aquí nuestro círculo estadístico y podemos aquí como docentes hacer un, un feedback ¿no? respecto a la pregunta. ¿no? Entonces eh, esa es la ventaja que nos da este informe, ¿no? que también lo, se puede descargar y al momento de la clase hacer el, el feedback. ¿no? Por ejemplo, esta pregunta todos lo respondieron bien. Ah, entonces significa, o bueno, la mayoría, ¿no? Significa que, que esta parte del tema, si lo han entendido no entonces eh, básicamente esto fue lo que aplicamos nosotros en en, en la actividad no eh, pero como habíamos mencionado antes habíamos eh, este instrumento lo habíamos eh, evaluado mediante el coeficiente estadístico de de richardson no y nos había salido un valor de 0.82 ¿no? para la Universidad Ruiz de Montoya y 0.79 para la Universidad UPC, lo que está dentro del rango de, de muy alto, ¿no? eh, lo que significa que nuestro instrumento ex, existe una alta correlación ¿no? del test consigo mismo. ¿No? Entonces, eh, estos fueron los resultados que obtuvimos. ¿no? Eh, del logro del test inicial con el test final, ¿no? O sea, inicialmente eh, tuvieron dificultades con el uso de este aplicativo, ¿no? Siempre había ahí algunas cosas que, que mejorar, ajustar, ¿no? Por ejemplo, nos había salido que en el, en el primer test nos, eh, que los chicos no podían ver las preguntas, ¿no? entonces sí, cosas así. Y luego aplicamos el proceso de... De, de aprendizaje que, que estamos proponiendo y luego de ese proceso de implementación del de, de aprendizaje de la, de, la, de la función cuadrática, eh, volvemos, volvimos a tomar el test y obtuvimos mejores resultados, ¿no? Entonces, este es el resultado en, en el caso de, de, del grupo que se aplicó en UPC. Entonces, vemos cuánto han mejorado de, de la primera evaluación a la segunda evaluación. Y este es el resultado ¿no? de evaluación eh, en el mismo grupo, obviamente, de estudiantes de la Universidad Ruiz de Montoya. ¿no? También vemos una, una mejora bastante significativa ¿no? eh, luego de aplicar el proceso de, de aprendizaje. ¿no? Y bueno, como aportes y sugerencias, ¿no? eh, el uso del NARPOR contribuye en la resolución de problemas matemáticos y crea mejores apariencias en el aprendizaje colaborativo porque el valor P calculado fue de 0,01 en la prueba de Wilcoxing, no el cual es menor al P valor tabulado de 0,05. Eh, el software educativo en el proceso de aprendizaje contribuye significativamente a mejorar la eficiencia educativa siempre y cuando haya un diagnóstico acertado y se diseñe una estrategia de intervención adecuada. ¿No? NARPOR es una aplicación gratuita que se utiliza en el aprendizaje en línea, modelo híbrido o presencial y brinda múltiples ventajas en la práctica docente. Permite captar más la atención de los estudiantes y mantener la conexión en las clases virtuales por Zoom, Teams o cualquier otra plataforma como en este caso el Blackboard. Milagros, no sé si quieras comentar algo más. Sí, además que eh, puedes crear evaluaciones en base a juegos con un tiempo determinado, tú puedes este, modular el tiempo, eh, además también permite el trabajo colaborativo. Esta es una herramienta eh, que se ha aplicado mucho en los trabajos individuales. Nosotros lo hemos implementado en trabajos colaborativos y nos ha, nos ha resultado muy bueno. Hemos creado grupos de trabajo los chicos eh, estaban muy conectados con el, el tema, estaban conectados también con las evaluaciones, como les mencionaba, eh, ya no tenían miedo, no tenían el nivel de estrés, sus emociones estaban más controladas, entonces eso nos permitió que ellos puedan responder de manera eh, asertiva y, y efectiva eh, los problemas. ¿no? Además que permite también organizar una clase de manera... Eh, muy muy buena ya que posee botones de control eh, en la cual tú tú le permites a esta a esta plataforma agregar imágenes eh, agregar textos configurar eh, fórmulas eh, que eh, se hace más este accesible no y, y de buena vista para el estudio Bueno esto es lo que hemos querido compartir con Juliana Ojalá que les haya gustado y, y nada gracias Juan Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, milagros, Juliana. De verdad que muy interesante el que hayan podido compartir con, con, todos, los, con todos nosotros eh, esta, justamente, esta experiencia utilizando esta, esta herramienta que, que sin duda pues, da un valor agregado justamente al proceso de, de enseñanza-aprendizaje. ¿no? Y de la manera como, como ustedes lo han estado aplicando y, y, y en boga de que el alumno pueda mejorar justamente los, los, los conocimientos que él va aprendiendo. ¿No? Eh, en este caso eh, y de acuerdo a la, a la agenda eh, estaríamos pasando también a las, a, las este, a la ronda de preguntas, pero antes también vamos a compartir una encuesta ¿no? eh, para que puedan para que puedan este, responderla todos los presentes. No sé si ahí me puedes este, apoyar con eso, Kelly, o yo tengo ya los permisos para poder para poder aplicarla. Sí, yo la, yo la pongo. Ok, okay perfecto, muchísimas gracias. Conmigo. Entonces, mientras tanto, pueden ir, eh, si gustan, pueden levantar la mano, habilitar su micrófono y pueden hacer este, las preguntas a Milagros y a Yuli, ¿no? O si de repente tienen algún tipo de, de inconveniente con su micrófono, pues pueden también dejarlo en el chat y yo estaría, y yo estaría escuchando. Sí, para, para, perdón, yo estaría, las estaría eh, leyendo a las presentadoras. No sé si ahí entre los presentes se van animando para, para hacer alguna consulta, ¿no? Juan Carlos, Marlene, Ana Bárbara, Jimmy. ¿Todo les ha quedado claro? diría que sí. Ya hay una pregunta. Ah, ahí está. Okay. Muchas gracias, Marlene. Eh, justo Marlene consulta ¿Cuáles son las desventajas de este aplicativo? ¿No? Ya, eh, bueno el aplicativo Te permite eh, Compartir hasta tres presentaciones Tres pizarras En el modo gratuito ¿no? eh, el, Pero lo bueno es que Este juego en sí Tú puedes eh, aplicarlo Las veces que quieras Porque al momento de que eh, hace el informe estadístico te va a salir por fechas entonces ahí no había problema, no estás creando un nuevo juego para alguien más ¿no? Eh, eh, para otro grupo, para, para algo, ¿no? Entonces eh, bueno, tiene su ventaja y desventaja ¿no? Las es que no te permiten muchas muchas pizarras, muchas presentaciones en el modo gratuito eh, pero eh, se puede trabajar con con, con eso, ¿no? Porque como te permite diferentes cuentas de Gmail. Yo, por ejemplo, tengo tres cuentas de Gmail <ríe> y tres con las tres de abajo. ¿no? Entonces, eh, se le puede sacar un poquito la vuelta por ahí. no Perfecto. Muchas gracias, Juliana. Pero tiene muchas ventajas ese enseñar porque mm -hmm. no solamente te permite en el juego del Time to Clean, ¿no? sino que te, eh, puedes tú subir todo tu PowerPoint que tienes y ellos de manera automática te lo colocan eh, de manera interactiva. ¿no? Entonces, eh, lo puedes incrustar dentro de tu, de tu aula virtual, ¿no? sea este, tu aula virtual Moodle, Blackboard, ¿no? lo puedes eh, con un código eh, embeber y, y, y no necesariamente tu presentación tiene que estar eh, fuera de, de tu aula virtual. ¿no? Eh, puedes insertar videos, puedes recortar un video Ahí, ahí mismo en el en el Nearpod no incluso si fuera un video de YouTube eh, puedes con el enlace eh, dentro de tu presentación incrustar tu video de YouTube en en el Nearpod y ahí recortar quizás tu video no o si has hecho un tutorial y lo quieres recortar también lo puedes recortar ahí en el en el Nearpod y solamente presentar un extracto de tu video tiene tiene muchas muchas aplicaciones ¿no? sino que nosotros hemos utilizado justamente la parte gamificada del, del Time to Clink, porque lo que queríamos era motivar a los estudiantes mediante un juego eh, su aprendizaje, ¿no? que estén más predispuestos a aprender mediante el juego. Y como lo hicimos de manera colaborativa, entonces ellos podían consultar, reflexionar con, con sus compañeros. ¿No? no sé si quisieras agregar algo más, Milagros. Sí, bueno, ya justo lo acabas de mencionar, eh, esta herramienta puede ser usada en cualquiera de los tres procesos de lo que es este, la sesión de clase. Lo puedes eh, introducir en la parte de la motivación como inicio. También en la parte del proceso, nosotros seguimos los siete pasos eh, de la modelación eh, matemática de Björn bengut y, eh, y lo utilizamos en el proceso de la evaluación, ¿no? en el proceso final. Y además, también este, utilizamos parte de este proceso final, lo que es la metacomisión, eh, que ellos eh, puedan reflexionar sobre si aprendieron o no aprendieron. Y también la parte de la evaluación, el feedback. ¿no? Entonces, en realidad es, es, es muy atractivo porque a veces este, eh, solemos eh, plasmar eh, ejercicios o situaciones en PPT. No tan dinámico, ¿no? En cambio, el MIRPA te permite dinamizar estos PPTs. Entonces, ya es algo más atractivo para el estudiante, ¿no? Eso quería decir. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Milagros. Muchas gracias también, Juliana, por, por responder este, las, las preguntas. Eh, bueno, en este caso, también les agradecemos a todos los participantes por, por acompañarnos en esta sesión. Los invitamos a continuar con, las con los siguientes webinars o talleres. Les compartimos por el chat el enlace del festival ¿no? para que puedan revisar la agenda e inscribirse en los webinars o talleres que sean de su interés. ¿Sí? En este caso, eso sería todo. Ahorita les estoy compartiendo el link. ¿no? Muchísimas gracias a todos. Y por favor, no, no se olviden de seguir contestando en la encuesta Ah, ok, todavía faltan algunos que no han, no han terminado. No, nadie ha entrado, por favor, aquí en la parte de votaciones, ahí pueden ver la encuesta. Son solo seis preguntas para marcar. Por favor, su, su, su ayuda en esto es muy importante para, para justamente poder, bueno, seguir mejorando con, con, con, los siguientes, con las siguientes versiones del festival, ¿no? Ahí, eh, ahí Kelly está consultando Marlene Marleni dónde encuentra la encuesta. Creo que es en la parte, en la parte inferior donde están los... O oh, no sé si te permite volver a, a enviarla. Sí, voy a intentar otra vez enviarla. A ver, un momento. De igual manera, este, en la parte inferior hay un botoncito que dice More o más. Ah, ahora sí, otra vez ha aparecido. Sí. Debe sí. haber aparecido. Uh -huh por favor, su apoyo para poderla para poderla llenar. Muchas gracias. creo que llegaron a, sí. ya, a responder todos. He respondió a la mitad. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Jimmy, Ana Bárbara, ustedes también ya llegaron a, a responder. Ok, Marlene también ya nos confirmó. Ya estoy acá. Listo, Kelly, ¿no? Sí. Ok. Gracias. Y totalmente, muchísimas gracias, Milagros y Juliana. Muchas gracias por su presentación y por compartir este aprendizaje con todos nosotros. Hasta, hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.